Hey, bienvenidos a Classy -mes. Yo soy Classy. Hey, bienvenidos a Classy -mes. Yo soy Messi. En este video, nos vamos a hacer un maquillaje extremadamente sencillo. Es el maquillaje que usó Carol G en su video El Barco. Y lo voy a hacer porque luego cuando termine de maquillarme voy a grabar un cover song cantando de esta canción, El Barco. Y como ya tenía el pelo azul, no voy a tener que hacer mucho más que hacerme maquillaje parecido al de Carol G. Caminando en una cuerda viendo el precipicio. Si te gustó cómo quedé, quédate para que veas cómo yo lo hice. Bueno, y lo primero que yo hago siempre antes de maquillarme es ponerme un poquito de corrector. O no, antes de maquillarme porque esto pertenece al maquillaje. <risa> es un poquito de corrector que me bloquea un poco mis ojeras, yo tengo las ojeras muy oscuras. Y si quieres aprender a taparte las ojeras súper bien, te dejo un link al final de este video con mi video cómo cubrir ojeras oscuras, fácil y rápido. Me puse demasiado de este producto, lo que estoy haciendo es aprovechándolo y ya dándole una primera cubridita a áreas de enrojecimiento que tengo por aquí, áreas oscuras, imperfecciones de la piel, para cuando me ponga un poquito de base encima se vea todo mucho más bonito, que la base no necesite hacer tanto trabajo porque una parte de la cobertura ya la he cubierto con el mismo corrector. Y la base que voy a estar usando hoy es de alta cobertura. Carol G en este video se nota que tiene una base de alta, alta cobertura. Carol G en este video está bien bronceadita. Tiene un maquillaje bien bronceadito. Así que estará bien si la base me queda un poquitico oscura. Usualmente cuando no he tomado sol, la base que me queda bien de esta marca se llama Sable o Sable y no está de ser. Pero ahora mismo con todo el sol que tomé, esta me queda bastante bien. La, la cara está como pareja, excepto porque tiene, está bien contorneada, tiene mucho rubor aquí bien bonito. Pero siento que no tengo que ponerme mucho iluminador aquí abajo. Me voy a poner un poquito, pero mm, solamente un poquitín. Miren cómo el tono es muy similar a mi base, no es súper, súper, súper clarito. Ahora me puedo poner mi polvo de la cara. Esto es solamente ya para fijar, para que la base no se agrume. Para asegurarte de que todo está fijo en su sitio pero así con esta técnica no te va a aportar muchísima cobertura más mi base tiene demasiada cobertura así que no voy a necesitar agregar más cobertura con el polvo por eso lo hago así mi base está puesta y fija yo normalmente me hago las cejas antes de la base en este caso me las voy a hacer encima de la base porque las cejas de Carol G en el video no están súper súper definidas, son como más naturales, tienen como un sombradito y son bastante naturales así y cuando a mí me gusta que se me, me queden súper definidas y que no sean naturales es cuando yo me las hago primero y luego me pongo la base. Voy a tomar un kit de... Un kit de cejas que yo compré de hecho en la República Dominicana se llama Clean Color American Icon Eye Eyebrow Palette. Está un poquito viejita ya y ahí fea, pero es muy bueno. Me gusta mucho el tono de marrón que tiene, que es muy neutral, no es muy naranja, ni rojo, ni nada raro. Y tiene también el tonito de negro y lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar un poquito porque veo que en el video Carol G tiene las cejas más que marrones son negras pero un negro suave, un sombradito bien hecho porque si te sombreas las cejas de negro muy intensamente se va a ver feito, ya eso no se usa en los años 90 cuando yo estaba en el colegio todavía se usaba mucho de hecho con un lápiz negro hacerse las cejas ya eso no se usa, no se ve tan bonito, así que con mucho cuidado se vas a usar sombra negra. Aquí ya me la puse, solamente la usé muy suave, con una mano muy ligera, poquito producto, ¿ven? Está bonita, ¿verdad? Bien suavecitas, naturales, no muy definidas, así como Carol G en su video voy a hacer el contorno, yo voy a tomar, ella tiene un contorno y, y rubor en tonos así de bronceado de naranjita y nada muy muy marrón realmente, yo voy a probar a ver cómo se me va a ver esto, si me pongo, ese es un polvo de la cara, es un polvo de la cara para personas más oscuritas que yo, mucho más de hecho. Y que tienen un subtono bien cálido. Este es un polvo que se llama L'Oréal Paris Match Perfect, no, Perfect Match en el tono 9N. Entonces yo lo uso como contorno. Esto puede ser en mi caso un contorno o un bronceador. Es un tono bastante naranja. Va a ser perfecto para imitar este naranja que tiene Carol G en el video. Y ya lo tiene como así en esta forma este polvo me va a servir a mí como contorno y como rubor al mismo tiempo ahora veo que en la cámara se me ve más intenso que en persona espero que no crean que estoy pareciéndome como una loca pero en persona se ve bastante usable bastante suave al fin y al cabo, lo importante es cómo se vea en el video, en este caso, porque es para un video musical. Así que me lo voy a dejar ahora así un momento. ¡Wow! Se ve muy intenso en la cámara. espero que no, no se vea muy feo. Aquí se ve bonitísimo y demasiado suave, de hecho. No sé por qué aquí se ve en la cámara tan intenso. Vamos a ver si esto funciona. Lo que no voy a hacer igual que ella es que le delinearon los labios un poquito por fuera de sus labios para que se vieran más grandes. A mí personalmente no me gusta eso. Ustedes lo saben. En todos mis videos yo trato de que mis labios se vean así de pequeños como son. No me los amplio con el maquillaje. Es mi gusto personal. No me gusta eso simplemente. Bueno y la parte más sencilla de todo va a ser los ojos. Porque su maquillaje es súper sencillo. Ella tiene en el centro de los párpados un tonito prácticamente del color de su piel un poquitín más clarito iluminando y en las dos, en las dos esquinas del ojo simplemente tiene un marroncito como marroncito cálido como prácticamente lo que tenemos aquí en los, eh, las mejillas Um, oscureciéndose las esquinas de los ojos, el centro clarito, y eso es todo. Y bueno, tiene un poquito de delineador finito, finito, finito, negro, y tiene las pestañas. Esta paleta es de Essence, Sour Steve Van Voy a tomar simplemente este marrón que no es muy oscurito, es un marrón muy medianito y cálido. Creo que es incluso muy intenso, pero lo voy a difuminar bien para que no se note tanto. Bien suave, pero bien subido hasta aquí arriba. Creo que esta es la brocha incorrecta para este trabajo. Busquemos una brochita más grandecita. Y este trabajo ella lo tiene así difuminado hacia afuera. Parece que la calidad de estas sombras no es la esperada. No me está difuminando bien el trabajo, pero ya comencé. Vamos a tener que irlo al pasito mejorando. Y ahora tomamos una sombra más a lo color piel. Yo diría que que está de aquí un poquitín para aclararnos un poquito este centro de aquí perfecta bien es como un look en halo el lo más claro aquí y los más oscuros aquí. ¿Saben que Me voy a poner un poquito de lápiz negro en esta línea de agua superior para oscurecerme la línea de las pestañas. Porque es que ella tiene un delineado tan finito. Y yo me di cuenta que ahora que no tengo ningún solo delineador de ojos, los tiré todos cuando estaba mudándome aquí. Como yo no uso casi nunca delineador negro en líquido, así para hacerme líneas aquí no me gusta no me quedan bien. Veo ahora que no tengo ninguno y lo que voy a hacer es este truco de delinearme por debajo con un lápiz. Y ella no tiene delineado negro abajo, sino que es un delineado clarito. Con esta máscara no hay que ponerse pestañas postizas. Y esta máscara es súper, súper, súper buena. Miren cómo parece que tengo pestañas postizas inmediatamente. Así, un poquitín solamente. Bueno, señores, y este fue el video para prepararme para grabar el video El Barco de Carol G. Si les gustó este video, como que de, o lo que sea, dale click a Me Gusta y suscríbete para los próximos videos de Classic Miss Channel. Para que nos pierdas.